se hace lo que se puede, no se puede hacer más allá de lo que está en nuestras facultades, en nuestras posibilidades, en nuestros alcances, se hace lo que se puede y eso lo, ha, eso lo hace a uno un hombre completo, una persona íntegra, una persona que puso en juego todo lo que, todo lo que puede todo lo que sabe, todo lo que son sus habilidades, todo lo que son sus facultades para conseguir, para lograr o para hacer algo. Se hace lo que se puede. Y si usted hizo lo que pudo hacer, lo hizo muy bien. Nada más confirme qué le falta para que se empeñe usted en que estas que son sus habilidades y sus facultades normales le permitan llevar a cabo aquello que le faltó hacer durante el año pasado, o durante los últimos dos años, o bien, para lograr hacer lo que quiere usted hacer en los siguientes meses o en los siguientes años. Pero recuerde, usted hace lo que puede, lo que no puede, no. Y si hace lo que puede empeñando todos sus recursos, está usted utilizando correctamente su vida. Yo soy Ricardo Domínguez y este es su canal Destinocracia. De